Hola, soy Ignacio Jaén y esto es Le damos al Branding. Hola, me he venido aquí a las puertas del Palacio Real de Madrid para ver si encuentro al rey del marketing online, el contenido. Es el rey porque es fundamental para el SEO, es fundamental para que nos encuentren nuestros clientes a través del Inbound Marketing y es fundamental para obtener visibilidad en Internet. Pero, ¿tú sabes hacer una buena estrategia de contenidos? Si quieres descubrir nueve consejos sobre cómo mejorar el marketing de contenidos, lee el post.